¿Cómo estás? En este fragmento de la charla con Juan Martí lo que conversamos es qué diferencias hay y qué cosas tener en cuenta eh, si vos vas a contactar, en, eh, si, si tu público objetivo son millones de empresas contras si son 500, ¿no? Como ponemos ese contraste para pensar estrategias a la hora de, de contactar. Espero que te guste. Muy probablemente, si le estás escribiendo un mail a un CEO, quizás tenga un asistente que filtre los mails, por ejemplo. Que hay veces un, alguien que tiene una pyme de 10 empleados, ni siquiera tiene secretaria. Entonces, es, es, es muy diferente eso. Entonces, hay que, hace, hay que ver si una cosa es, che, le estoy mandando a un enterprise de una empresa de... Trenes, ferrocarriles de energía o es una empresa tecnológica que puede ser que el CEO me, me conteste. Entonces, las diferencias son eh, grandes, especialmente también porque vas a tener otro año al contract value. Entonces, si yo le estoy escribiendo, suponete que solo le vendo a Fortune 500, ¿no? Uh, solo le vendo a Fortune 500. Entonces, tengo 500 CEOs para, para escribir mails. Y es muy distinto el esfuerzo que le voy a poner. A encontrar comunalidad, comunalidad entre ellos. el CEO y el que está escribiendo el mail, a, a, al research que estoy hablando, al momento, al momento que le estoy mandando el mail, eh, por ejemplo, che, ¿quién le manda a este CEO? ¿Tengo alguien en mi fuerza de ventas que fue a la misma universidad y le puede escribir como alumni de esa misma universidad o no? Pues solo le vendés a esos 500 tipos, si no le vendés a esos 500 claro. tipos no le podés vender. Entonces, ese esfuerzo vale la pena hacerlo en Enterprise con un annual contract value mucho más alto. En, en, en PyME podés ser un poquito más parecido a B2C, sin necesidad de ser, eh, nada, tiro con metralladora. Eh, podés hacer algo en el medio. Entonces, eh, para mí depende de eso, las ganas de research, eh, saber dónde está el tipo, ¿viste? Puedo mandar... Eh, veo el Twitter, veo que aterrizó en otro país y le digo: Hey, acá, espero que hayas tenido un buen vuelo porque acaba de. Entonces, vale la pena hacer ese esfuerzo si son 500 personas. Sí. Eh, lo otro es: yo nunca hago solo mails. O sea, de, yo tenía amigos que eh, eh, le han mandado. Un, uno de los inversores Eran, eh, era un tipo que en un momento se, se, se usaba correr. Con, descalzo, no sé si te acuerdas eh, sí. y entonces había unas zapatillas que se llamaban las Vibrine Five Fingers y después estaban las Newton eran unas zapatillas caras y, y el, el tipo este necesitaba una reunión con alguien que quería esas zapatillas pero se había quejado de que le parecían muy caras, un inversor de Silicon Valley que decía, no, no, no. pero bueno no, le, le, le había parecido mucho el precio entonces mi amigo llamó a la secretaria le pidió el eh, el talle, le dijo mira estamos haciendo una prueba, no sé qué, le dieron el talle y le mandó una zapatilla y después le mandó un mail diciendo, soy el que te mandó una zapatilla, te doy la otra cuando me des la reunión. Entonces, ¿cómo cambia? Y si tenés Enterprise, ¿y podés mandar una zapatilla? Si estás vendiéndole a 5 millones de pymes, no podés mandar una zapatilla. Entonces, nada, ese tipo de cosas se usan, se usan bastante eh, en, en Estados Unidos. O hay, hay cosas que se llaman eh, bulky mail, que, es, que son, en vez de mandar marketing directo, una pieza de marketing directo, como si fuera una página o una postcard, le termina mandando algo que ocupa lugar, que es incómodo de guardar. Entonces, eh, nada, la secretaria se lo da y el tipo lo abre porque da curiosidad de lo que te llega. Entonces, es, es muy distinto. Yo, probablemente en Enterprise, muy seguramente haría algo súper, hiper personalizado. Eh, que por ahí, cuando estás haciendo en PyMEs, no, no lo podés hacer. Me hace recordar un caso eh, de una empresa que vendía, como que tenía que vendía servicios de, de, de generación de reuniones, y le escribía estos SEO de las 500 y lo que hacía era escribía cartas y en el remitente ponía el nombre de la y el nombre del CEO y la oficina del CEO y en la carta la mandaba una dirección inválida. Entonces cua, el correo la mandaba y decía no esta dirección no existe se la doy al remitente le llegaba a la secretaria la secretaria decía esto es una carta que escribió él, yo la voy a abrir Claro. Claro. Bueno, ¿ves eso? No, no lo había escuchado claro. nunca Pero es fantástico, ¿entendés? Es claro. una carta que escribiste vos, pero que no lo escribiste vos Entonces, claro. digo El tipo lo mirará ¿Qué sé yo? Eh, si llamamos a vos, llamo a cualquiera te decía básicamente el mensaje Claro, está, está perfecto Bueno, espero que te haya servido el fragmento de esta charla Si querés ver la charla completa Ahora al final te va a aparecer un link para acceder También